Llegó sin advertencia y se propaga como un incendio. El nuevo coronavirus 2019 es muy inusual porque parece propagarse mucho más fácil entre nosotros, entre individuos. Desde su descubrimiento en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei, a finales del año pasado... El virus ha matado a miles de personas e infectado a por lo menos cientos de miles por todo el mundo. Por cada una de las personas que sean afectadas, parece que habrá hasta tres o tal vez cuatro personas más que podrían ser afectadas. El primer día del Año Nuevo Chino fue caótico. Llegó mucha gente y estaban muy preocupados. Wuhan y otras ciudades han sido puestas bajo un cierre de emergencia, en un esfuerzo frenético por contener la propagación del virus. Casi 500 millones de residentes han sido eficazmente aislados del mundo exterior. No paraba de llorar de la preocupación. La epidemia debía ser muy severa para que cerraran la ciudad. ¿Qué es exactamente el nuevo coronavirus 2019? ¿Podemos contener la propagación de esta enfermedad altamente infecciosa? El miedo ha descendido en Wuhan, la ciudad capital de la provincia china de Hubei, hogar de 11 millones de personas. Muchos se preguntan si ellos serán la siguiente víctima y si es así, ¿cuándo? No pueden tolerar la idea de perder a sus seres queridos mientras un virus misterioso pero letal siembra el caos en la ciudad. El coronavirus ha matado a más de 1,200 personas en solo dos meses. La enfermedad ha infectado a miles de personas a una velocidad y escala impresionantes. Una nueva pandemia global. El nuevo coronavirus 2019 es muy inusual. Conocemos el SARS y honestamente pudimos controlar el SARS en unos seis o nueve meses a nivel mundial, lo cual es increíble. Y viendo los números tuvimos 8 mil, diez personas en total. Y eso fue a lo largo de varios meses. Pero lo que está pasando con el nuevo coronavirus 2019 es que vemos los números subir rápidamente en solamente un mes. Todo comenzó en diciembre, mes de invierno de 2019. Un silencioso pero mortal escenario comenzaba a desarrollarse en la ciudad de Wuhan cuando una misteriosa enfermedad atacó a unas cuantas personas con síntomas de fiebre y tos. Wuhan comenzó con una infección viral atípica y muy inusual. Y los médicos la llamaban viral atípica o neumonía B atípica. Cuando llega una persona normal, con fiebre, con dolor de cabeza, un poco de tos, dolores musculares, suena como una influenza. Pero sabes que algo no anda bien, porque una, radiografía de pecho se ve anormal. Dos, muchas de las pruebas de influenza salen negativas, o los demás virus son negativos. Y tres, ves grupos de personas llegar con la misma enfermedad, y todos con el mismo patrón. Las autoridades de salud de China identificaron al primer paciente quien mostró síntomas el 8 de diciembre del año pasado. El virus infectó a muchos otros rápidamente. Se reportó que dos de los primeros pacientes trabajaban en el mercado Juan An de mariscos de Wuhan. El momento crítico llegó fuerte y rápido cuando los inocentes síntomas cobraron la vida de la primera víctima. El 9 de enero del 2020, el misterioso virus mató a un hombre de 61 años, quien era un cliente habitual del mercado. Al principio las investigaciones indicaban que la mayoría del pequeño número de casos que tenían, muchos parecían venir de esa parte del mercado donde se trata con el comercio de vida salvaje. Y esta información nos hizo pensar que de alguna manera la enfermedad venía de los animales. Tal vez entre especies, no sabemos, porque tienen a todos los animales juntos en jaulas y es un muy buen medio para que pueda saltar de una especie a otra y de ahí entonces pueda romper la, romper la barrera de la especie y saltar a los humanos. China alertó a la Organización Mundial de la Salud sobre el brote de un misterioso virus nuevo en Wuhan el 31 de diciembre. Cuando la OMS declaró el brote como una emergencia global el 29 de enero, el virus se había propagado a todas las 31 provincias de China y a más de 25 países de Asia, Europa y Norteamérica. Cuando escuchas la historia, cuando ves la historia, es como un déjà vu es muy parecida a la propagación del SARS que tuvimos en el año 2003. Y ciertamente, cada vez había más y más casos y de repente hubo una explosión de casos. El brote del nuevo coronavirus 2019 es escalofriantemente similar a la epidemia de SARS del 2002. En aquel entonces, el SARS se propagó por la región, infectando a 8.000 personas y matando a 774. Cuando lo detectaron, las autoridades de salud de China negaron que era el mortal virus SARS, el síndrome respiratorio agudo grave de 2002. Descubrimientos subsecuentes revelaron que el reciente brote era causado por un coronavirus con un 76% de similitud genética con el coronavirus del SARS. La única diferencia es que comparado con el SARS, es aparentemente menos letal, pero mucho más contagioso. Por cada una de las personas que sean afectadas, parece que habrá hasta otras tres o tal vez otras cuatro personas afectadas también. Uh, entonces, en el caso de que haya 6.000, probablemente haya al menos uh, otras 20 o 30.000 personas infectadas. Estos son cálculos muy conservadores, porque... Es probable que los números sean mucho más exponenciales que eso. El nuevo coronavirus 2019 es muy inusual, porque parece propagarse mucho más fácil entre nosotros, entre individuos. Así que es posible propagar la infección al acercarse o hablar. No como el SARS. Estudios iniciales sugieren que el periodo de incubación del virus, es decir, desde el momento de la exposición hasta el momento en que empiezan a aparecer los síntomas, es de entre 5 a 7 días. Es posible que pacientes o portadores del virus pueden infectar a otros cuando están asintomáticos, cuando no tienen señales de estar enfermos. Hay infecciones asintomáticas e infecciones que son leves y ahora escuchamos de gente que puede ser infecciosa aún durante el periodo de incubación. Este escenario es diferente al caso del SARS, que tiene tasas de infección más bajas. El especialista en enfermedades infecciosas, el doctor Leon Honam, está familiarizado con el virus mortal. Él fue, después de todo, un paciente con SARS. Contrajo el virus en 2003 mientras atendía a una paciente que voló a Singapur desde Hong Kong. Los pacientes se infectaban de SARS durante la segunda mitad de la enfermedad, después de los primeros siete días. En otras palabras, si te enfermabas y te cuidabas durante los primeros siete días, podías prevenir la propagación del virus a otras personas. Pero el nuevo coronavirus 2019 es diferente. Puedes encontrar el virus en personas sin síntomas. Y el ministro de salud de China postuló que estos individuos asintomáticos, los individuos sin síntomas, pueden transmitirlo de persona a persona. Y no hay que esperar los siete días a que se manifiesten los síntomas. La enfermedad se puede propagar antes de que empiecen los síntomas. Esto permite que el virus se propague rápidamente por grandes extensiones y a muchas personas. Es por eso que estamos viendo estos números sin precedente de propagación de la infección. Los coronavirus son comunes en muchas especies de animales, como camellos, ganado, felinos y murciélagos. En ocasiones, las cepas del virus mutan y se propagan de animales a humanos. Este salto fue evidente en el caso del SARS en 2002, con el síndrome respiratorio del Oriente Medio o MERS en 2012 y ahora con el nuevo coronavirus 2019. Y resultó que la presunta zona de origen del brote es el mercado de mariscos de Wuhan, ahora está cerrado y también trata con el comercio y consumo de vida salvaje exótica, legal e ilegal. No limpian las jaulas y las heces pueden circular. Así que estás respirando el virus, que algún día se adaptará bien a los animales que hay ahí, que algún día se adaptará a los humanos con los que están en contacto. Un día aparecerá la mutación correcta en la que el receptor se ajuste muy bien a los humanos y que permita la transferencia entre personas. Saber exactamente qué animal fue y cuál fue el reservorio nos tomará mucho tiempo, por supuesto. En el pasado ya lo vivimos. Tardamos bastante en averiguar eso para el SARS. Tardamos unos 10 meses, si no me equivoco. Así que esto también tomará su tiempo. La situación está evolucionando muy rápido. El virus está fortaleciendo la infección. El número de infecciones va a aumentar. Así que debemos estar preparados psicológicamente para que esto sea peor que el SARS. ¿Cómo está reaccionando la gente ordinaria? ¿Cómo están lidiando con esto los trabajadores de salud en la primera línea? Los enfermeros no bebimos ni comimos durante nuestro turno ese día. Estaba muy preocupada. Me desperté a las 4 am y vi las noticias del cierre de Wuhan. Llamé a mi madre inmediatamente. Cuando comencé a hablar, no podía parar de llorar. Es mediados de enero del 2020. El número de casos reportados de infectados con el nuevo coronavirus en China comienza a elevarse. Los hospitales tienen dificultades para lidiar con la gente que sospechan que tiene el virus mortal. Los recursos comienzan a escasear conforme el número de pacientes con fiebre y dificultad para respirar sigue aumentando cada día. Como enfermeros no podemos rehuir de nuestro deber. No bebimos ni comimos durante nuestro turno ese día. Todo el personal médico canceló las vacaciones del Año Nuevo Chino y hemos estado trabajando a diario. He estado trabajando de 10 a 12 horas al día, pero no es un gran problema para los doctores porque estamos acostumbrados a trabajar días largos. A la fecha, casos del nuevo coronavirus han aparecido en todas las ciudades chinas principales, lejos del epicentro. Beijing en el norte y Shenzhen en el sur. Chou Chi es una enfermera experimentada en un ala pediátrica en Shenzhen. Cuando fue alertada sobre este brote, rápidamente se registró como voluntaria con el Departamento de Enfermedades Infecciosas. Aunque no está entrenada para lidiar con enfermedades infecciosas, lo tomó con calma. Se sintió obligada a ayudar a sus colegas, quienes estaban abrumados por la enorme cantidad de personas buscando atención médica. Solo tenían tres enfermeros en la clínica de fiebre. Necesitaban el apoyo de otros enfermeros del hospital. Se enteró del brote del virus días antes de las vacaciones del Año Nuevo Chino. Muchos empleados del hospital ya estaban de vacaciones, lo que contribuyó a la escasez de trabajadores de salud. Y era cuestión de tiempo para que el caos comenzara a aflorar en una situación que ya se deterioraba rápidamente. El primer día del Año Nuevo Chino fue caótico. Llegó mucha gente y estaban muy preocupados. Trabajé de las 8 am a las 4 pm y llegaron más de 100 personas. Todos necesitaban atención médica. Como 80 pacientes tenían que ver a un doctor. Aunque algunos no tenían síntomas, de todos modos vinieron al hospital. Muchos atraídos por el miedo, les preocupaba haber estado expuestos a personas infectadas en autobuses o trenes públicos, por eso querían ser revisados. Los recursos de los hospitales han sido superados. Hay muchos videos que han sido compartidos en medios sociales sobre lo que está sucediendo en los hospitales de China. Y como trabajador en el área de salud, rezo por mis colegas de China, porque están pasando por tiempos difíciles. En sus caras se ve la fatiga, el cansancio, y les es difícil enfrentar un día más. Hubo momentos emocionalmente difíciles para Chow. Incluyendo una ocasión en la que tuvo que separar a un niño infectado con el virus de sus padres. Pero tuvo que ser firme por el bien de su seguridad. Hubo un niño cuyos padres regresaron de Wuhan. Los adultos no mostraban síntomas, pero al niño le dio fiebre. Cuando... Al niño le dio fiebre, les ]因为, pedimos a los padres que se fueran del pabellón. Solo la abuela podía cuidar al niño. La situación fue muy difícil, fue doloroso separarnos pero era por su seguridad. ]人的安全. Enero 20 fue un punto de inflexión crítico en la manera en que las autoridades lidiaban con el brote del virus. Semanas después de que apareció el virus, las autoridades insistían en que el misterioso virus estaba restringido al vector animal. Sin embargo, ese día, el renombrado y respetado epidemiólogo chino, el doctor Chong Nanshan, soltó la bomba. En una entrevista en televisión, Confirmó casos de transmisión del mortal coronavirus entre humanos. Eso alertó dramáticamente la forma en que China lidió con el brote. En una acción atrevida y sin precedentes, China puso a la ciudad de Wuhan, con una población de 11 millones de personas, en cuarentena. Cerraron todos los caminos hacia la ciudad, así como el transporte público. El cierre se ha seguido expandiendo también a otras provincias, afectando la vida de millones. El gobierno chino al menos intentó restringir la entrada y salida de la provincia. Los viajes hacia y desde China han sido restringidos, lo que ha ayudado al menos a contener el flujo de gente. Extendieron el periodo vacacional del Año Nuevo Chino también. En una situación así en la que hay una pandemia, la histeria masiva puede causar más problemas que nada. Así que compartir información antes hubiera sido mejor. Creo que es una muy buena estrategia. Creo que solo lo pudieron hacer en China. Pero hay muchos nativos de Wuhan que están preocupados por el destino de sus seres queridos atrapados en la ciudad. Liu Wuyan de 21 años, es una de ellas. Lleva un año trabajando en Beijing y estaba emocionada de regresar a Wuhan para celebrar el Año Nuevo con su familia. Pero el tan esperado regreso a casa no se pudo materializar cuando salió la noticia confirmando evidencia de transmisión entre humanos. Cuando su madre la llamó y le dijo que no regresara a Wuhan, se le rompió el corazón. Ir a casa para el Año Nuevo le emocionaba mucho tras estar separada de su familia por un año. Fue después de la entrevista del doctor Chong Nanshan en televisión Cuando dijo que podía haber transmisión entre humanos Me llamó mi madre y fue el momento que jamás olvidaré Me pidió que no regresara, sentí conflicto e indecisión Eventualmente decidí quedarme en Beijing Iba a regresar a Wuhan el 29 de enero, pero ella creía que era muy riesgoso Además me sentía un poco mal, con un poco de gripe Así que decidí que estaría más segura en Beijing al principio no me quería quedar en Beijing, quería ir a casa, pero mi familia insistió que quedarme en Beijing era más seguro, así que no regresé. Pasó el Año Nuevo Chino sola en Beijing, pero eso no la tranquilizó porque seguía pensando en la seguridad y el bienestar de sus padres. Básicamente, dos videochats al día, al mediodía y en la noche, durante la comida, para saber qué están comiendo y cómo están, saber si salieron de casa. Me desperté a las 4 am con una pesadilla. Estaba muy preocupada y cuando desperté y vi las noticias de la cuarentena, llamé a mi madre inmediatamente. Cuando empecé a hablar, me puse a llorar. Seguí llorando porque estaba muy preocupada. La epidemia debía ser muy severa para que cerraran la ciudad. Ese día le pregunté a mi madre, ¿ahora qué? Si tenían suficientes recursos. Leí en línea que la gente estaba intentando escapar de la ciudad. Mi madre dijo que no irían a ninguna parte, que se quedarían en casa. Eso nos dice que la propagación que hubo antes de cerrar la ciudad, fue sin precedente, muy rápida. Número dos, mucha gente estaba muy enferma e iban a salir de la ciudad de Wuhan para las festividades del Año Nuevo Chino. Y de ahí, la propagación sería mucho peor. Así que lo que hizo el gobierno chino fue acertado, y es lo correcto. Parece muy cruel, parece que es... Inimaginable, pero es lo correcto. Cuando el SARS brotó en 2002, el mundo no tenía idea de lo letal del virus y de lo rápido que se podía propagar. Hoy, la rápida propagación del nuevo coronavirus 2019 es igual de alarmante. Días después de que la Organización Mundial de la Salud fue alertada sobre el posible brote de un misterioso virus en Wuhan el 31 de diciembre de 2019, los países respondieron aumentando sus defensas internas contra la posible propagación del virus. Singapur, por ejemplo, implementó revisión térmica en los aeropuertos para todos los viajeros que vinieran de Wuhan. Desde entonces, ha prohibido a todos los visitantes chinos y extranjeros con un historial de viajes recientes a China. Hoy, en casi todos los continentes, países han tomado medidas similares al cerrar sus fronteras a vuelos y visitantes extranjeros de China, mientras el número de infecciones fuera de China crece. Hay cientos de miles de casos confirmados del nuevo coronavirus en cientos de países y territorios. Hay muchos problemas, pero uno de los principales va a ser el viaje global, porque aunque no dejen ingresar a gente que es proveniente de China, hay muchas personas que ya han sido afectadas fuera de China y esas personas siguen viajando a todas partes. Así que seguimos siendo vulnerables, lo que llevará a muchas personas que son asintomáticas por el mundo que no pueden mostrar síntomas y ellos tendrán la posibilidad de transmitirlo. ¿Qué tan infecciosos y qué tan transmisibles son? No lo sabemos. Los dolorosos recuerdos del SARS han dejado una marca en las dos ciudades asiáticas, Hong Kong y Singapur. Ambas sufrieron el mayor embate de la enfermedad respiratoria fuera de China continental. Hubieron 299 muertes en Hong Kong y 33 en Singapur. Pero esa dolorosa experiencia ayudó a la región a lidiar con un nuevo virus mortal de manera más efectiva. Los habitantes de Hong Kong fueron fabulosos. Los administradores de Hong Kong supieron qué hacer. Ellos no dudaron en cerrar escuelas, declarar emergencias y encerrar a los individuos. Y en Singapur, de donde estoy muy bien informado, Hemos estado haciendo prácticas anuales para virus estilo SARS. Nos hemos estado preparando para esto los últimos 16 años. Y queda claro que estamos listos para el nuevo coronavirus 2019. Y hay libros y montones de protocolos escritos. ¿Qué hacer si esto sucede? ¿Qué sucede si no? ¿Dónde identificar áreas de cuarentena? ¿Dónde debe descansar la gente? ¿Dónde conseguimos personal extra? ¿Qué sucede si cierran las escuelas? ¿Qué sucede si nadie puede trabajar? ¿De dónde conseguimos más trabajadores? Todas estas preguntas están respondidas mucho antes de este brote. El doctor Yu Sien es el líder médico del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Unión en Shenzhen. Cuando escuchó sobre el misterioso virus, lo tomó por sorpresa. Mis colegas y yo estábamos en la oficina y leímos sobre el brote en WeChat. Estábamos sorprendidos. En aquel momento creí que era solo otra enfermedad infecciosa. No esperábamos que se propagara. Entonces organizó un equipo de respuesta a emergencias en el hospital y reclutó colegas voluntarios de otros departamentos. Soy miembro del equipo de respuesta. También soy el organizador para enfrentar esta epidemia. No es suficiente depender solo de los departamentos que monitorean infecciones y fiebre. Otra novedosa estrategia del doctor Yu fue establecer una unidad de telemedicina. La idea es proveer de información crítica a la gente que no está segura de estar enferma o no, además de reducir la carga al personal del hospital debido al incremento en número de admisiones. Escuchamos las demandas actuales y abrimos una plataforma de información en línea. Por medio de este servicio en línea, podemos servir mejor a nuestros pacientes. Tan solo ayer nos consultaron más de 1.600 personas. Esta nueva plataforma en línea es más conveniente para los pacientes y nos puede ayudar a atenuar las preocupaciones del público sobre este nuevo coronavirus. Desde el brote del coronavirus, tenemos más pacientes en nuestro hospital. Hay mucha presión para los doctores. Con esta situación, lanzamos rápidamente esta plataforma para proveer de información sobre la epidemia. Podemos responder en línea o por teléfono móvil. Podemos llevar nuestros teléfonos y responder en cualquier momento, aun cuando no estamos en turno o durante el almuerzo. De noche, por ejemplo, salimos de trabajar a las 6 p.m., pero con nuestros teléfonos móviles podemos responder desde casa. De hecho, recientemente hemos estado trabajando hasta las 9 o 10 p.m. Las horas oficiales de consulta cierran a las 10 p.m., pero si estamos libres, seguimos respondiendo después de las 10 p.m. o hasta la medianoche. Chou Chichion está contenta de poder ayudar. La enfermera pediátrica se ofreció para hacer entrenamiento de emergencia y ayudar a manejar pacientes que sufren del nuevo virus, que parece neumonía. El entrenamiento es bueno. Soy enfermera de la ala pediátrica, pero he recibido mínimo ocho entrenamientos en este nuevo tipo de neumonía. Desde el año nuevo he estado entrenando constantemente. He atendido a muchas sesiones de entrenamiento. Es una gran prioridad para el hospital que los trabajadores de salud no se infecten. Los esfuerzos continuos de China para reforzar el tratamiento y las medidas de contención también incluyeron la construcción de dos nuevos hospitales en Wuhan. Se completaron en menos de dos semanas. Las autoridades trajeron de vuelta a miles de trabajadores de construcción durante las vacaciones del Año Nuevo Chino. Duplicaron y triplicaron sus salarios y trabajaron día y noche para construir los dos hospitales que proveyeron 2.500 camas. Pero aún quedan muchos retos. En el centro de toda la estrategia de contención está lo que los doctores llaman la pirámide. En la punta de la pirámide están las personas sintomáticas. Y en la base de la pirámide están las personas que son consideradas menos sintomáticas. Y luego tienes a los asintomáticos, un gran pedazo en la base de la pirámide. Ahora, si quieres saber cómo contener, debes entender la pirámide. Pero aquí, si te enfocas solo en el iceberg de arriba, te golpeará todo lo que está debajo. Maecenas nos enseñó que con recursos limitados solo tratas a quienes están más enfermos. Así que admites a los más enfermos y serán la punta de la pirámide. Y lo que vemos es solo el 10-20% de los pacientes. Y el otro 80% no lo estamos viendo. No estamos en tratamiento, no está en cuarentena. En vez de eso, los estamos liberando de regreso al público donde pueden infectar a otros. Lo que no estamos viendo será la gran base de la pirámide. Y eso es fácilmente 40 veces más de lo que vemos ahora. Estos son los que activamente están propagando el virus. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una emergencia global, la respuesta internacional ha sido rápida. Todos los vuelos a y desde Wuhan y la provincia de Hubei han sido cancelados. Los ciudadanos han sido aconsejados en contra de todo viaje no esencial a China. Muchas naciones, incluyendo Indonesia, Filipinas, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Francia, Turquía y Estados Unidos han batallado para evacuar a sus ciudadanos de la ciudad de Wuhan, mientras China lucha por controlar el brote es china culpable por esta epidemia durante el brote de sars en 2003 el gobierno tardó unos cuatro meses en anunciar al mundo la severidad de la crisis fueron acusados de retener información y de encubrimiento en la epidemia actual el gobierno tardó un mes en declarar cuando el primer caso fue reportado el 8 de diciembre de 2019 para el 12 de enero los científicos chinos ya habían identificado el virus como el nuevo coronavirus similar al SARS. Desde entonces ha mostrado velocidad y determinación política para controlar y contener el brote. El gobierno chino al menos está intentando restringir la entrada y salida de la provincia. Los viajes hacia y desde China han sido restringidos, lo que ha ayudado al menos a contener el flujo de gente. Extendieron el periodo vacacional del Año Nuevo Chino. Estas medidas son bastante positivas, así que hay señales positivas de que el gobierno chino ha hecho cosas buenas. Creo que lo que tenemos que hacer es regresar a la raíz del problema sin importar de qué infección se trate. Y para entender la dinámica y las condiciones que propiciaron que esto pasara a la especie humana, ¿en dónde fue que nos equivocamos? ¿Por qué permitimos este contacto entre la vida salvaje y los seres humanos? Deberíamos abandonar eso de inmediato. Y mientras el nuevo coronavirus se propaga, crece el miedo de que patógenos y virus mortales puedan mutar y propagarse para convertirse en máquinas asesinas más efectivas. Después de los primeros meses desde que el primer caso del nuevo coronavirus fue descubierto el 8 de diciembre de 2019, las calles de las típicamente bulliciosas ciudades chinas están espeluznantemente silenciosas y desiertas. Esta inusual escena es ahora una vista común en el país, mientras el miedo de su propagación crece, convirtiendo la una vez vibrante metrópolis en un pueblo fantasma. Mucha gente se ha quedado en casa aislándose a sí mismos. Parques públicos y atracciones han cerrado. He estado en casa todo el tiempo, no he salido. La respuesta de Liu es típica de muchos chinos. El miedo a contagiarse del virus ha forzado a mucha gente a evitar lugares concurridos o a realizar actividades al aire libre. No he salido, así que no me he sentido excluida. Cuando llamé a mi madre... Me pidió que no hablara en el dialecto de Wuhan. La gente te puede evitar cuando te escuchen. Sin embargo, ella está más preocupada por la situación de sus padres y sus amigos. A pesar de las certezas, saben que no hay mucho que puedan hacer para protegerse del virus merodeador, sin saber si y cuándo los atacará. Sé que están muy preocupados, pero como padres no me lo dirán. Las noticias e información que me dan ansiedad vienen de mis amigos. Algunos tal vez acaban de llegar al trabajo o se fueron a casa temprano, así que siguen en Wuhan o tal vez siguen en Wuhan estudiando o trabajando. Nuestra comunicación tal vez es más directa y realista. Me dicen cómo se sienten, están nerviosos y preocupados, no pueden conseguir un taxi. Pero mis padres siempre dicen, está bien, estamos seguros, no te preocupes. La realidad es que el miedo y la ansiedad siguen invadiendo a los residentes de Wuhan, a pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades por mantener al virus bajo control, el número de muertos no muestra señales de detenerse. Mientras tanto, la comunidad científica está en una carrera contra el reloj para intentar encontrar una vacuna que pueda ayudar a luchar y a prevenir una mayor propagación de la enfermedad. ¿Es probable que puedan encontrar una vacuna efectiva pronto? Lo bueno del nuevo coronavirus actual es que podemos usar nuestro conocimiento sobre la vacuna del coronavirus SARS y aplicar los mismos principios al nuevo coronavirus 2019. Lo que tienen que hacer ahora es diseñarla. Diseñarla es relativamente fácil. Crearla y mostrar que mientras crece, la vacuna hace lo que debe hacer. Los prototipos tendrían que ser manufacturados en grandes cantidades para poder administrársela a muchas personas. Pero la mala noticia es que, según los expertos, una vacuna para el nuevo coronavirus tardará meses en ser desarrollada y manufacturada. Tendrá que pasar por varias pruebas clínicas antes de que esté lista y se pueda usar a tiempo para responder a la epidemia. Tardará entre 9 y 12 meses. Aun si las vacunas estuvieran disponibles en este preciso momento, tomaría varios meses hacer las cantidades necesarias. Estamos hablando de varios cientos de millones de dosis. Para la gente de China, para la gente de Asia y para el resto del mundo. Esto tomará tiempo. Mientras tanto, en lo que hay una vacuna efectiva y disponible, las medidas preventivas inmediatas deben ser impuestas agresivamente. Desde entonces, China ha prohibido el popular comercio de vida salvaje hasta que pase la crisis. También están aumentando peticiones de la comunidad científica internacional para que la prohibición sea permanente. Creo que hasta cierto punto es lo que pasó después del SARS. Porque miren el, el... comercio de vida salvaje. Si eso se hubiera hecho hace aproximadamente unos 15 o 17 años, tal vez, en fin, no podemos regresar el tiempo. Los humanos y esos animales no deberían estar viviendo juntos. Este tipo de virus existe en la vida salvaje. Si pones a humanos y a vida salvaje... Juntos en este tipo de situación por un largo periodo, estas cosas pueden suceder y creo que estamos tentando al destino. Tendemos a comernos todo lo que vuela, nada o se arrastra. Y cuando llevamos esos animales a nuestra mesa, llevamos a sus virus junto con ellos. Tal vez tú, el comensal, no los vas a ver porque cocinarlos los destruyó. Pero el chef al prepararlo, el que manipuló al animal, el mercado que debe cuidar a esos animales, serán expuestos al virus invariablemente. Y lo vimos con el SARS en 2003. En 2003 se dieron cuenta de que quienes manipulaban a los animales estaban expuestos a un tipo de SARS, una variante del SARS, antes de que apareciera el original. Tanto así que desarrollaron inmunidad al SARS y una forma de contrarrestar esto es lo que ha hecho el gobierno chino. Prohibió tener animales exóticos en la mesa. Tenemos que reevaluar lo que comemos. Pero mientras la batalla continúa para controlar el virus, aún hay muchas interrogantes y preguntas sin respuesta. Por ejemplo... ¿Cuáles serán sus consecuencias para el futuro? ¿Qué tan infeccioso será en unos meses? El coronavirus que ahora se propaga con velocidad aterradora fuera de China es una pandemia global. La realidad es que el virus ha matado a miles de personas hasta ahora. El número de muertes ha sobrepasado al SARS en el número de fatalidades y de casos confirmados en un periodo mucho más corto. Aún así, hay esperanzas de que lo peor esté por terminar. Es cuestión de cómo y cuándo sucederá. Para aquellos actualmente en la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus, el riesgo sigue siendo mayor al imaginado, dada la escala de las infecciones. Pero enfermeros como Zhou están seguros de que China dará un giro y que la batalla estará ganada tarde o temprano. Tengo confianza. Porque se están tomando buenas medidas preventivas. Todos están usando tapabocas en lugares públicos, incluyendo transporte público, supermercados y comunidades cerradas. Eso previene la propagación del virus. Mucha gente se está aislando a sí misma. Muchos parques y atracciones públicos cerraron. Desde ese punto de vista, tengo confianza. Como nativa de Wuhan, siento que lo hicimos muy bien y mostramos determinación para poner en cuarentena la ciudad. Entiendo que otras ciudades como Juanán han sido receptivas y efectivas en controlar la epidemia. Siento que el gobierno ha respondido bien. A largo plazo, cuando bajen las aguas, se requerirá mucha introspección. Parece que mientras los humanos interactúen en proximidad con animales, es probable que haya futuros brotes de enfermedades infecciosas. Desde que el virus comenzó a sembrar el caos en China el pasado diciembre, nadie sabe cuándo la crisis llegará a la cima y comenzará a declinar. Esperemos que sea muy pronto. En el mejor de los casos, los números comenzarán a bajar. Pero no lo he visto, solo podremos comenzar a discutir esto cuando los números empiecen a bajar. Por ahora seguimos viendo un aumento de casos y de, de mortalidad, claro, mientras llegan más casos. Así que a menos que veamos que bajan los casos, no podremos predecir lo que sucede en la región. Así que esto no acabará pronto. Saldremos de esta. Sin duda perderemos algunos camaradas, parientes y gente cercana. Pero el mundo se fortalecerá. El mundo mejorará. Recordaremos a los que perdimos, pero con estos recuerdos evitaremos que aparezcan nuevos virus.